Hola Tami. Hola, ¿cómo está ahí? Bien y tú. Parece que tampoco funcionan los audífonos con, cuando uno transmite en vivo. Es nuestra primera vez. No, sí, no funciona. Sí, ahora estamos eh, aquí como primerizas <ríe> en un live en vivo en Instagram. ¿Cómo están? Vamos a compartir esto para que Sí, porque tengo dos dos invitados nomás para que se empiece a unir más gente. Sí es. Igual voy a invitar a más personas compartiendo la transmisión. Y mira, me veo con efectos. Ahí está, con efectos. ¿No todos los días algo nuevo? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy día entonces? la invitación bueno, pero yo... era, era el día de hoy a poder conversar con nuestra, ¿no es cierto?, con nuestra honorable diputada, la señora Giovanna Humada, y podamos abordar el tema que hemos visto, ¿no es cierto?, últimamente tan afligidos eh, al respecto. Que y la delincuencia? ¿No es cierto? Hemos tenido noticias fatídicas al respecto y... Bueno, podemos pues, compartir con J.C. Rodríguez ahí, que también está en vivo. <risa> Así que... Está, está, está complicada la cosa en el... Con la delincuencia acá en el norte. Está complicadísima, por eso queríamos ver... Eh los avances que ella ha podido tener, a pesar que lleva tan poquito en su puesto, ¿no es cierto?, como diputada. Eh, sí, porque estaban, eh, incluso habían formado una bancada de diputados, Macro Zona Norte. Así Entonces es. Le vamos a, le vamos a mandar la invitación a la diputada para que se nos una. Yo estoy aprovechando de enviar más invitaciones para que nos sigan uniendo y ojalá nos dejen sus preguntas, ¿no es cierto?, lo que quieran consultarle, lo que podamos acá entre todos poder eh, resolver y ojalá tener una una visión de lo que se viene para nuestra región en este tema que está tan a la palestra, este último lamentablemente con, con noticias negativas, no tan positivas, ¿no es cierto?, pero que, que nos ha chocado, nos ha, nos ha tocado súper fuerte ahora lo último las últimas semanas. Así que, tenemos. Ahí se van uniendo más gente, esperando que llegue nuestra diputada. Que okay, ahí se está uniendo, parece Ahí está. Ahí, Ahí está. Ahí sí. oh, oh, Gracias. No. ¿Cómo estás? Señora diputada, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, yo espero. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Qué fue un placer sí. tenerla acá en nuestro programa. Y hoy día vamos a hablar eh, de delincuencia eh, con lo que nos está sucediendo acá en, el, en nuestra zona norte, ¿cierto, Tamara? Así es, como bueno estábamos haciendo ahí la introducción al tema, queríamos eh, a ver si usted no, no, nos daba un. de lo que se está trabajando ya en el Parlamento, ¿no es cierto? Con respecto a lo que hemos vivido acá en la última semana con, con relación al, al tema de la delincuencia, las noticias que se han visto, lamentablemente el la, la asesinato que hemos. Lamentablemente vivenciado así que vamos a aprovechar su visita para sacarle toda esa, toda esa información y que vea la gente que está trabajando. Mira, la verdad es que hay varias cosas que se están haciendo, tanto en lo legislativo que se han levantado eh, propuestas de proyectos de ley que van eh, principalmente en, en varias líneas. Primero en ver cómo abordamos el tema migratorio, ver cómo eh, el, el tema migratorio, que quede claro que tiene que ver con la migración eh, irregular, donde no hay un control y no sabemos quién ingresa y quién no, y por supuesto que quienes ingresen puedan estar en buenas condiciones y aquellos que vengan con eh, alguna historia o alguna historia desconocida de la cual nosotros no estamos seguros, qué es lo que... Eh, traen desde su origen, eh, podamos tener un control real, podamos saber quiénes son y si no vienen a aportar y son delincuentes, eh, no tengan el acceso a estar en nuestro país. Aparte de ver cómo podemos endurecer las penas para los crímenes que hoy día están ocurriendo en nuestro país, porque lamentablemente hoy día vemos una delincuencia que eh, el tipo de delincuencia más bien es como exportada, porque el sicariato, eh, el tema de las bandas organizadas, eh, el crimen eh, eh, organizado que, se, que hoy día estamos viendo, eh, todo este nivel no era algo habitual en nosotros. Y, y lo hemos visto en la macro zona norte, y voy a hablar un poco desde ahí porque... Fue así como partió todo esto. Partió cuando estábamos viendo Arica y Parinacota, Tarapacá, cómo estaba siendo desbordada con el tema migratorio. Y después con el tema de delincuencia y cómo fue mutando esta, esta realidad. Y desde ahí eh, ver cómo nos protegíamos. Entonces mi idea fue, en un principio, el estado de excepción para nuestra región pensando en contener lo que se venía lamentablemente eh, no fue escuchada en su momento, y el día de hoy eh, ya no es para prevenir, sino que es para colocarle paño frío a la situación que estamos viviendo en, en nuestra zona. Pero ya ni siquiera vamos a... dar con suerte, ojalá se va a contener todos el, el, no sé, todo los hechos delictuales que estamos viviendo actualmente en la región. Ojalá, y, y, ¿y para cuándo, diputado? Porque se presentó el, o la solicitud, ¿no cierto? Sé, ahí en el, en el Parlamento. ¿Qué, qué, ¿Qué falta ahora? ¿Qué trámite? Qué, ¿Qué etapa está eso? A ver, esto es un proyecto de resolución que lo que hace es solicitarle al Ejecutivo quien tiene eh, la autoridad para levantar un estado de excepción en una región o en una zona. Eh, como esto va por orden mi eh, proyecto no está todavía para ser discutido. Lo más probable es que como mañana vamos a votar el estado de excepción para la macro zona sur, mi proyecto de resolución sea levantado y se pueda votar. Todavía no tengo la certeza, lo voy a confirmar. Pero sí. sin embargo, eh, en vista de lo que está ocurriendo, nos unimos los diputados de la región y los diputados de la macro zona norte, que partimos primero siendo cuatro, cuatro regiones, es decir, Arica y Parinacota, Tarapacá, la región de Antofagasta y Atacama. Debido a lo que ocurrió en también en Coquimbo, La Serena, eh, situaciones sumamente complejas, ellos también se unieron. Por lo cual ahora tenemos todas estas regiones dentro de la bancada que conformamos para la macrozona norte y donde dimos un punto de prensa y levantamos la voz exigiendo un estado de excepción para la macro zona norte. Debido a lo que estábamos explicando, le hemos dicho eh, a las autoridades, cierto a la ministra y también al subsecretario, donde el día de ayer, al, al mediodía, fuimos citados todos los diputados de la macro zona norte, para poder escuchar las propuestas que vienen desde el gobierno. ¿Y cómo, eh, cómo lo han tomado los otros diputados? Eh, bueno, los que no son, eh, por ejemplo, los de la... Yo creo que los, los diputados que son de la zona sur igual entienden eh, por, lo que, por lo que estamos pasando. Pero ¿cómo se ve el ambiente, por ejemplo, en el Congreso de, de lo que ustedes están solicitando? A ver, en un principio no se comprendía muy bien porque eh, como que el estado de excepción es algo extremo. Eh, sin embargo, al nosotros poderlo plantear y, y mostrarles nuestra realidad donde nuestro discurso ha sido permanente, eh, yo por lo menos lo he dicho siempre en nuestras eh, votaciones del estado de excepción, yo siempre he pedido el estado de excepción para nuestra zona y he dicho los por qué. Ahora, nosotros vemos que esta realidad ya no es solo de la macro macrozona norte. Eh, está Se está viviendo en, en el centro de nuestro país, eh, en Santiago y en Valparaíso, y, y son hechos gravísimos que lamentablemente, queriendo o sin querer, hemos normalizado. Esta, esto de que todos los días tengamos un ataque eh, a nuestras vidas, a nuestra seguridad, donde no sabemos qué pasa con nuestros seres queridos cuando salen de las casas No sabemos si van a volver, qué es lo que le va a pasar Y ya no pensando en un accidente, sino que en un asalto, en un asesinato, en ese tipo de, de delitos Y por ahí eh, hoy día encontramos una muy buena recepción de parte del resto de los diputados eh, Tuvimos hoy día un acercamiento con la bancada de la macro zona sur donde ellos comprendan nuestra situación y también nos van a apoyar en esta solicitud, porque comprenden eh, que si bien son realidades diferentes, el tema de la inseguridad es, es igual de compleja, y, y nosotros no podemos permitirnos vivir bajo esa condicionalidad. Pues. Es alarmante en realidad, y al también también la... Lo lo que comentan el resto de las autoridades de la región. Hemos visto comentarios, ¿no es cierto?, de, de la delegada presidencial de nuestra región, la cual minimiza todo el actuar delictual que estamos viviendo, eh, los asesinatos que hemos estado viviendo, tanto en Antofagasta como en Calama, los portonazos, y minimizarlo ya a mí me parece una desconexión total con el sentimiento de inseguridad que usted habla, diputada, ¿no es cierto?, eh, lo que pasó también con el gobernador de, de Arica, también bajándole el perfil, bajándole el, el pelo a, a la situación que estamos viendo día a día, me parece más preocupante que que, que el hecho directo en sí, porque la desconexión de la autoridad no puede ocurrir, o sea, ellos no pueden minimizar el sentimiento de, de todas las familias que día a día tenemos que convivir con la inseguridad que vamos a llegar bien, vamos a llegar a nuestro destino a salvo, sin ninguna novedad. Eso es realmente preocupante. Sí, bueno, la verdad es que, que eso fue una lástima. Yo tuve la oportunidad de conversar con la delegada presidencial, donde yo creo que eh, fue desafortunado sus su comentarios eh, o las palabras que utilizó, porque estamos en una situación muy delicada, eh, muy sensible, donde hace pocos días vimos cómo... Eh, fue asesinado un joven de 16 años Entonces eh, Hay que tener mucho cuidado Con lo que uno dice Y cómo el, el resto de la ciudadanía Nuestros vecinos y vecinas Recepcionan esos mensajes eh, no podemos, Uno entiende que eh, Uno no quiere generar Una alarma Donde todo el mundo eh, Sienta Más aún inseguridad Pero no podemos evitar eh, Asumir eh, esta realidad que estamos viviendo Y yo creo que desde ahí Uno espera que las autoridades lo tomen eh, De manera eh, propia Digamos, porque Nosotros que somos de la región Lo vemos en el día a día A mí me ha tocado hoy día visitar Muchas, muchas juntas de vecinos Que están ubicadas en la zona roja Donde no llega nadie Literalmente no llega nadie ni el gobernador, ni la delegada, ni carabineros, ni nadie Se sienten ellos realmente desplazados, eh, olvidados Y eso es lo que ellos me expresan a mí Y, y yo en ese sentido no puedo, eh, yo no es que esté dudando de ninguno Pero si yo escucho a un vecino que me dice que cuando ellos se reúnen En la junta de vecinos llegan eh, estos grupos delictuales, ¿cierto? Eh, criminales por lo demás con armas, eh, amedrentando, eh, uno no, no puede no creerle cuando te están pidiendo ayuda porque sienten que no están siendo escuchados. Y ese es mi rol, esa es ser la voz de la gente, eh, lograr generar este esta, esta unión entre las autoridades y los ciudadanos comunes y corrientes, de los cuales eh, uno entiende, porque muchas veces nosotros hemos ido a golpear puertas siendo... Ciudadanos comunes Y no hemos sido escuchados Entonces a mí me da mucha rabia Que porque tú tienes un cargo eh, Te puedan escuchar O al menos te den la opción De eh, ver quizás tal vez Si es que lo que tú estás diciendo eh, Puede ser o no Y yo creo que la, Nosotros principalmente debemos escuchar A nuestros vecinos Y ver cómo lo hacemos Y, y por eso digo yo ya escuché a Carabineros, ya escuché a la PBI, eh, escuché a la delegada. Uno ha escuchado a varias eh, personas importantes que cumplen roles diferentes en nuestra sociedad y en nuestra región. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque eso es lo que a mí me dice el vecino, ¿y ahora qué? Yo entiendo claro. que esto, esto no se puede resolver de un día para otro, pero tenemos que, yo lo dije, es todo o nada, aquí ya estamos atrasados, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, ni ganas, ni paciencia. La gente no quiere seguir esperando respuestas. Quiere que hoy día hagamos algo. Y es por eso que para nosotros el estado de excepción es tan importante. Porque los necesitamos resguardando nuestras calles y nuestras fronteras. Diputada, y también estuvo acá de visita en Antofagasta, y creo que también fue, no, si mal no recuerdo por el mismo tema, eh, la ministra Isquia. Isquia. Eh, claro y que estuvo eh, estuvo reunida con ustedes también y creo que también con, con las core y el gobernador y qué es lo que, que, que manifestó ya, con de acuerdo a, porque ustedes estaban también solicitando este este excepción eh, frente a las problemáticas que tenemos acá y que tienen los ciudadanos como bien ustedes dice le han eh, le han comentado cuál fue el, el, el resultado de esta de esta reunión o, o quedamos igual a ver, lo que pasa es que es lo que nosotros reclamamos. Uno entiende eh, que se está trabajando en propuestas de proyectos de ley, eh, pero si el Ejecutivo tuviera la intención, le daría urgencia, eh, enviaría proyectos eh, de discusión rápida, y, y nosotros lo estábamos esperando, esperando, esperando, y, y eso en su minuto, cuando vino la ministra, eh, no fue así, no nos traía propuestas eh, concretas y que fueran en ese minuto viables de, de rápida ejecución. Porque cuando tú propones que vas a hacer un aporte económico para, para apoyar eh, en el tema de la inteligencia, eh, ver el tema de fiscalía, que fue algo también importante que se necesitaba un, eh, personal que lo apoyara en estos procesos, y eh, la necesidad que tiene carabineros de tener mayores recursos en el tema de vehículos, pero yo no puedo fotocopiar, no puedo eh, clonar, no puedo multiplicar a nuestra fuerza policial que hoy día no está dando abasto para la realidad que hoy día estamos viviendo. Antes quizás los carabineros o el número de carabineros que teníamos nos servía para esa realidad. Hoy día no la tenemos. Tenemos que trabajar. Por eso yo digo, es todo nada. Tenemos que hacerlo de manera conjunta y avanzar en la misma línea. Entonces, con lo que ella nos trajo en ese minuto... Quedamos igual, porque la verdad es que no era para concretarlo en ese momento Y tuvo que pasar lo que pasó con Ángel Que fue asesinado eh, Bajo las condiciones que todos sabemos Entonces, eh, y ahí recién uno es escuchado Porque como bien dices tú Jessica, ese día Jessy, perdón <risa> eh, Ese día eh, yo le hice entrega eh, una vez más de mi proyecto, y lo, lo dije también, que estaba solicitando el estado de excepción para nuestra región. Entonces, eh, cuando eh, tú estás un poco distante, o, no, o, o crees que alguien está exagerando, eh, claro, no lo tomas en pero tienen que pasar cosas a ese nivel para que recién te escuchen, entonces estamos acostumbrados a reaccionar y no a prevenir. Y eso es lo que a mí me da rabia, porque todos sabemos el diagnóstico, todos conocemos cuál es nuestro problema, y lo que aquí tenemos que ver es cómo le damos solución al problema de manera rápida. Y no podemos seguir esperando, y es eso lo que ya se nos agotó, la paciencia. Sí, sí y que otro tema bien. también, importante igual, es resaltar, por ejemplo, eh, que acá no es un tema en contra de los de los inmigrantes porque de repente no. eh, hay gente que lo toma eh, como generaliza y no es con todo sí. porque incluso con Ángel era un extranjero un sí. extranjero más que, que también era, era boliviano que era estudiante del liceo industrial y, y también fue un dolor para para toda su familia eh, que es inmigrante acá pero no es un tema que se generaliza eh, para todos los, los extranjeros que viven en nuestra ciudad porque eso igual hay que dejarlo un poco claro que la gente tiende sí. también generalizar Exacto, y aquí no se trata de que uno esté en contra de la migración, solo que, eh, que sea regulada porque tenemos que saber quiénes ingresan, eh, y insisto, y también darle buenas condiciones porque yo hice una crítica cuando se iba a instalar el tema del gabinete migratorio, eh, y también hice una crítica porque se iban a regularizar, o es lo que se pretende, más de 127 mil inmigrantes, eh, si nosotros no sabemos eh, cuál es la realidad de ellos, que yo no sé de dónde vienen, quiénes son, eh, cuál es su historia, entonces yo no puedo hacer un borrón y cuenta nueva y todos felices aquí, no podemos, y además tenemos situaciones complejas que tampoco se han regulado, donde esto no es que yo lo invente, eh, sabemos que bajo ciertas circunstancias el migrante que viene de manera irregular o regular no no hay diferencia pueden quedar por sobre eh, algunos de nuestros chilenos y obviamente no es en todos los casos pero sí hay cosas puntuales que han ocurrido y eso es porque eh, otro diputado de nuestra bancada hizo una solicitud a la Junji donde eh, de acuerdo a sus prioridades sí ingresan en ese sentido, eh, niños por sobre, otros niños chilenos. Y, y hay muchos reclamos de mamás que no han podido dejar a su hijo en los jardines. Entonces, acá también hay un tema de recursos, eh, tiene que haber un recurso adicional para ver cómo lo hacemos, tenemos eh, en el tema eh, de matrícula un déficit en nuestra región y en muchas otras, porque aumentó la necesidad de, de matrícula, eh, por, por esto también, entonces, hay que hacer bien las cosas, porque no podemos pretender eh, regularizar a alguien, como se dijo y lo dijo la, la ministra de exterior, eh, regularizarlo para que no sean cargas del Estado, eh, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que tener cuidado, porque lo que no podemos generar son estos enfrentamientos, eh, porque obviamente hay mucha gente que está esperando durante mucho tiempo... Eh, postular, no sé, a un subsidio, a un colegio o, o lo que sea, y se ven eh, complicados por el tema de recursos. Y no hay recursos adicionales, que era lo que yo le, le critiqué en una primera reunión hace mucho tiempo al ministro Monsalve, que en ninguna parte hay un ítem que diga migración. Claro. Y eso es rico. Entonces hay que hacer cambios, claro, y hay que hacer muchos cambios. Claro, porque si sí, aumenta sí. la población hay que aumentar la infraestructura también de, de establecimientos, de hospitales, todo eso. Es Pero claro. sin duda alguna, si no vemos al gobierno a través de un trabajo mancomunado, ¿no es cierto?, donde todos los ministerios mm. trabajen de forma sinérgica, si no vemos ese trabajo, al final va a ser un trabajo perdido porque hambre para hoy, como es pan para hoy, hambre para mañana. Claro, vamos es a seguir en lo mismo total. y la región va a seguir con, con el tema tan, tan, tan, tan preocupante como lo es la delincuencia diputada. Así es, así es, entonces, bueno, hoy día esperamos que seamos escuchados, que podamos trabajar, porque yo, yo decía la otra vez, hay muchas familias que prefieren comerse un pan con una taza de té tranquilo a... Comerse, no sé, un festín Si no saben qué va a pasar de la puerta para afuera O inclusive hoy día la inseguridad que tenemos en nuestras propias casas Entonces no podemos vivir de esa manera Y es por eso que acá el, el, el llamado es a trabajar todos juntos Pero a trabajar y a ponerle urgencia Porque quién más que el Ejecutivo puede instar a estas modificaciones de ley Que nos ayuden a protegernos Tanto en la frontera, en el tema de la delincuencia en los portonazos, los asesinatos, y todo lo terrible, porque lamentablemente suena duro, pero hoy día el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, es prioridad. Y nosotros lo dijimos como bancada en su minuto y no fuimos escuchados. Y hoy día estamos pidiendo ser escuchados, y no estamos pidiendo otra cosa más que eso. Sí, y lo hablamos en su momento también, Tamara, ¿te acuerdas cuando invitamos a, a los vecinos de, de la COVIEFI, eh, que tenían un, un plan ahí de, de, de hacer seguridad entre ellos mismos, porque tampoco tienen un autogestión. Eh, claro, no, porque, claro, porque por el... tampoco no, no, no tenían respuesta de la municipalidad y, y en sí. la COVID, Y se sabe que, que vive mucha gente adulta mayor, entonces, igual están con, con miedo y con, de que les pase algo y tuvieron que autogestionarse estos grupos para poder eh, organizarse para poder protegerse en contra sí. de la delincuencia que no está una vez más y no está, eh, ¿cómo se llama?, abordando de forma ya exponencial. Eh, agradecerle sí. por diputada porque se nota que hay un trabajo eh, en relación a lo que estamos viviendo, una conexión con nuestra región eh, y agradecerle de mantenernos informados con todas las novedades. Esperamos pronto, ojalá se, se pronuncie ahí el... el el gobierno para que pueda para que podamos ir por lo menos tener un, un salvavidas en relación a la delincuencia que estamos viviendo Exactamente, aunque sabemos que eso eh, es excepcional y tal como lo dice Porque nadie quiere vivir con los militares en la calle o llenos de carabineros todos los días da lo mismo si aquí yo no voy a ser distingo porque si quienes nos sirven son eh, los militares en este minuto hoy día los necesitamos de verdad que es importante su presencia y como bien dijo Jesse eh, lamentablemente hoy día da lo mismo dónde vivas a qué hora antes cómo antes no no importa antes nosotros teníamos ciertos sectores como en todas las regiones que hay sectores un poco más sí. difíciles Claro, cierto, más eh, inseguros, sectores, barrios, horarios, eso era eso era como la realidad. Hoy día no importa, hoy día da lo mismo donde la delincuencia llega a la puerta de tu casa. Y es así de hoy literal, no ¿Eh? la, la delincuencia no discrimina. Exacto, o sea, ya, ya no, no no, hay seguridad, no importa si tú… y oye, y eso es sumamente importante, nuestra clase media que ha hecho un esfuerzo, eh, y muchas veces sobrehumano, donde vemos papás y mamás trabajando full, que tienen que sacrificarse demasiado para poder darle tranquilidad, seguridad, una, una vivienda digna, como muchas veces se dice… Eh, para tener una mejor condición y calidad de vida, eh, es la más vulnerada, es la más expuesta, porque hoy día ese esfuerzo que logró que eh, ciertas familias se pudieran colocar en algunos sectores dentro de nuestra ciudad, ya no les garantiza estar seguros, ya tampoco sí. les garantiza eh, la seguridad de su vehículo, que con tanto esfuerzo hoy día puede tener ni tampoco la seguridad de sus hijos o hijas que van al colegio o a la universidad con tanto esfuerzo. Y eso no lo podemos permitir, entonces cuando nosotros nos desconectamos de nuestra realidad, cuando no ponemos en prioridad la necesidad de nuestras familias, es que estamos mal. Y es por eso que nosotros hemos exigido que se nos escuche, que se nos entienda, y que se comprenda, porque cuando vino la, la ministra de esa vez, ella hizo un comentario con respecto a que eh, felicitaba al alcalde por el retiro de los ambulantes en la calle, en el paseo eh, Prat y en el paseo Mata. Eh, y el alcalde, debo decir, que se lo dijo. Hoy día usted no ve a nadie, pero mañana es la misma realidad de siempre. Y eso es así. Entonces, no creamos, y le digo a las autoridades que no crean todo lo que ven. Porque cuando llegan a muchos lugares, a muchas regiones, se limpia y se esconde mucha de la realidad que nosotros nos toca vivir día a día. Y por eso es importante que tengan una comunicación directa y que de alguna manera nuestras autoridades al Ejecutivo le hagan llegar la información real. Porque la realidad de esta región, principalmente hoy día nos dice que es una región muy cara para vivir, donde tenemos muchos problemas y principalmente hoy día el tema de la seguridad se volvió una necesidad, una prioridad. Y por eso vamos a seguir levantando la voz y exigiendo todas las medidas que sean necesarias para darle seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas, porque no es algo que a uno le cuenten y a mí no me lo cuentan, yo lo veo y lo vivo, entonces bajo eso es que yo exijo con toda propiedad que vengan y nos ayuden y nos protejan. Sí, pues ya no, no estar guardando el polvito de trabajo de la alfombra, sino que hay que mostrar las sí. cosas como son y, y trabajar pues, por lo que pide la ciudadanía, si al final son todos los ciudadanos que a través de los impuestos eh, pagan y es el sacrificio de cada ciudadano el, el tener derecho a... Um, a la tranquilidad, a la seguridad y no lo estamos teniendo. Exacto, así es. Eso es así lo que es, se olviden sí. los políticos, que se olviden, nosotros queremos verlos trabajando en conjunto, acá no hay colores, no hay distinción, todo en pro ojalá de nuestra región, de las comunas y todo, así los queremos ver, ¿no? Tirándose flores, autoflores, eh, uh -huh. a través de las redes sociales que aguantan tanto en realidad pero así los sí. queremos ver, en pro de nosotros, de, de la gente común y corriente, de la clase media, como dice usted ahí, diputada, así los queremos ver trabajando. Sí, bueno, y gracias a Dios eso se logró y yo estoy muy contenta porque creo que es la única manera de construir es trabajar todos unidos por el bien de la gente, de, porque ellos son los que día a día eh, están siendo expuestos y somos nosotros los responsables de darle... Eh, respuesta y solución a sus problemas Y eso depende de nosotros Y como dices tú Tamara eh, Hoy día no hay colores políticos Estamos todos unidos de manera muy transversal Entonces eso eh, y, y levantamos la misma voz Y coincidimos en lo mismo Entonces acá no es que un sector pida Y que el otro no, no Acá lo hemos dicho todos los diputados y ha sido así, de manera transversal, sin colores políticos, que a pesar de que a algunos diputados, por supuesto, eh, no les parece o no les acomoda ver militares en la calle, hoy día lo dicen que es necesario. Y, y, y por favor, esto es para darnos tregua a un, unos días mientras se trabaja en todo lo otro que hay que hacer, porque los recursos no llegan de un día para otro, ni tampoco lo que se requiere comprar en en temas de tecnología, equipamiento y todo lo demás, tampoco se libera de un día para otro, todo es burocrático, se demora, en fin. Entonces, nosotros hoy día tenemos que dar respuesta ahora, no, no mañana, porque esto esta solicitud viene desde hace mucho tiempo y ya estamos atrasados. O sea, eso es una realidad, es hoy día y ahora. ¿Y en cuanto al gobierno regional y a la municipalidad también se han unido con ustedes? ¿En esta lucha o se han restado? La verdad es que nosotros lo estamos haciendo como diputados ya eh, Como les decía yo, en, en ese sentido no, no, he tenido, eh, no hemos tenido como bancada Porque ya nos conformamos como bancada eh, Una conversación hoy día eh, directa eh, con la municipalidad o con el alcalde en, en esta línea, porque la verdad es que lo levantamos entre diputados desde el Congreso Esperamos, por supuesto, sí, que se unan cada uno en su rol. Ojo que también es importante. Cada uno puede hacer algo de acuerdo a sus atribuciones. Y es por eso que todos necesitamos trabajar juntos, porque así nos apoyamos y quien no puede hacer algo en una línea la podrá hacer el otro que sí le corresponde. Entonces, como decían ustedes, esto es un trabajo conjunto donde todos tenemos que participar, porque es la única manera de abarcar y de dar respuesta a todas las necesidades. Sí, ojalá que, que todos se unan y que sea un trabajo en equipo, porque todos remen para el mismo lado, si al final sí. es lo que todos necesitamos, ¿no? Exacto, sí, es esto va un bien para todos Sí, necesitamos más proactividad aquí en la región, ¿no? No podemos seguir esperando que sigan habiendo asesinatos. Yo vivo acá en el sector norte y los asaltos están a la orden del día, a la sí. orden del día. Así que ojalá, ojalá que, que pronto ahí, bueno. Nos no, no mantuvo el día con todo lo que lo, Con todo lo que ha trabajado Así que esperamos que ahora el gobierno ya de, eh, El gobierno el que tiene que ir Chicotear los respuestas justamente. <risas> justamente Así que bueno, ahí les vamos a estar contando eh, Cualquier cosa No duden en preguntar Para ponerlas al tanto Irles contando cómo vamos avanzando Con esta bancada transversal De la macro zona norte Y ver qué respuesta nos da El ejecutivo ya que nos dijeron que eh, iban a tratar de demorarse lo menos posible a más tardar la próxima semana. Nosotros pedimos que ojalá fuera eh, en estos días y no más. Porque es más, mañana se va a hacer una sesión especial donde se debe votar el estado de excepción de la macro zona sur. Y nosotros esperamos respuestas eh, concretas. Eh, de acuerdo a nuestras solicitudes, eh, esperamos que sea mañana en la mañana porque nosotros igual habíamos hecho un llamado a no apoyar o a no adherir a esta nueva solicitud, no porque no estemos de acuerdo que la macrozona sur lo necesita, es más, creemos que no necesariamente debiera ser acotado, como se ha hecho hasta ahora, y debiera incluirse eh, también um, a los ríos, que debido a, a, a todo lo que ha estado viviendo y, y que lo han estado pidiendo. Entonces, eh, yo creo que acá tenemos que, eh, la unión hace la fuerza y esperamos de manera transversal y si seguimos así capaz que se unan todos los diputados de manera transversal desde Arica Magallanes porque creo que hoy día la agenda es y la prioridad es el tema de la seguridad y si para eso tenemos que unirnos en una sola voz lo vamos a pedir y vamos a hacer un llamado como corresponde. Así sí, será. Esperamos entonces ahí la, las novedades que nos pueda ahí estar contando. La vamos a estar molestando entonces en una próxima conexión, en la próxima ahí. Eh, para que sí, nos por que... Ahí, ahí les vamos contando y esperamos mañana tener novedades porque de verdad que queremos que nuestros vecinos y vecinas puedan dormir al menos algo más tranquilos porque nadie, nadie dice que van a dormir completamente tranquilos mientras no hayan soluciones reales, concretas. Eh, que no van a llegar de un día para otro, por supuesto, pero tenemos que comenzar ahora ya a concretar, porque no podemos seguir esperando. Esto, esto de seguir analizando, conversando y viendo ya no nos sirve. A nosotros no nos sirve. Hay que actuar. Así es. Así. Agradecerle nuevamente, Giovanna, por su contacto. La dejamos porque sabe, sabemos que tiene un montón de cosas ahí que... ...que adelantar y, y en que seguir trabajando... ...así que muchas gracias nuevamente... ...y muy no, buenas gracias. noches... ...gracias a, a ustedes, gracias Tamara... ...gracias Jessy... ...un besito y, y... ...bueno, estamos en contacto... ...y nos vemos pronto... ...por allá por nos. donde... Ya. ...chao... ...un besito... ...nosotros, nosotros yesita, podemos invitar a nuestros amigos para que sí, nos sí. vean... ...todos los jueves... Sí. ...todos los jueves por las pantallas de AM Canal... ...a las 20 horas... El despertar del norte, un espacio eh, que ojalá, eh, bueno, donde donde visibilizar, ¿no es cierto?, la problemática. Hemos tenido ahí a, a, la, a los vecinos de la COVID, ya estuvieron con nosotros, así que eh, a usted, vecino, que estaba mirándonos, eh, eh, síganos todos los jueves a las 20 horas, a las 20 horas ahí. a donde llegar la problemática? ahí acá, ¿No Crepamos, ¿no es cierto?, al core, a los diputados, no tenemos acá. No tenemos. Eh, no, pero estuvimos sí, bueno. también con las CORE en, en el programa anterior, en el último programa. Así que sí. ahí también después las podemos invitar ahí, ahí para hablar más, eh, para saber, por ejemplo, qué está haciendo el gobierno regional. O también podemos invitar a algún concejal de la municipalidad para ver cómo están trabajando ahí también en la municipalidad. Así que tenemos hasta ahí para después eh, invitar a conversar. Así que este jueves eh, nos invitamos a las 20 horas a través de las pantallas de M canal. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales también. Estamos en Facebook, en Instagram, en acá en, en, en Twitter también estamos. Hasta en TikTok. Así no, que hay, no hay excusas para que nos sigan y ojalá nos hagan llegar. Pero, bueno Si revisan nuestras redes sociales, también tenemos un WhatsApp donde pueden hacernos llegar. moléstennos para que eh, conversemos de, de la problemática que de repente en su sector están viviendo o cualquier cosa ahí para que nosotros podamos visibilizar y juntos ojalá encontremos una solución si pues, o sea, acá la idea es que entre todos trabajemos entre todos, eh, visibilizar de repente y acercar esa problemática a las autoridades que muchas veces están están de viaje parece en la muni, están de viaje no sé si han llegado <ríe> así que es, ese caballero no está Así que bueno, muchas pues, gracias. Este es nuestro, nuestro, primer, nuestro primer live de muchos, así que esperamos que eh, les haya gustado. Y, y primer, nada, el, porque... el primero de nosotros, porque Francisco ya tuvo su primer no, ah, live. Falta... sí, Ay, no. No, no. Ahí también se nos van a seguir viendo, así que esperamos... Sí, que en... Solamente los chicos en el programa. El jueves. Pero nosotros siempre, ahí por el backstage, sí. estaremos sí. apoyando siempre. Hmm. Así es. Así que buenas noches a todos vecinos. Cuídense. Cuídense. Que está la delincuencia ahí. <risa> sí, no salgan tan tarde y anden ahí con cuidado. Con cuidado. Besita, besita amiga. Besitos. Nos Ajá. vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Sí. Buenas noches. Chao, chao. Sí. chao.